Hola amigas y amigos del gráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a enseñar a quitarle el fondo a una imagen y luego a ceñirle texto en Adobe Illustrator. Al final de este videotutorial ustedes serán capaces de hacer lo que ven en pantalla. Lo primero que haremos será ir al menú archivo colocar para importar una imagen. Luego desde la paleta de capas abriremos la capa actual y luego bloquearemos la imagen ya importada con el fin de que no se mueva. Para crear la silueta de la parte de la imagen que quedará sin fondo utilizaremos la herramienta de pluma. Voy a quitar el color de relleno mientras hago la silueta con el fin de que no me obstaculice el proceso. Para quienes no saben cómo usar la herramienta de pluma, acá les dejo un video donde explico cómo usar la herramienta. Quienes ya sepan cómo usar la pluma pueden omitir esta parte del video. Luego de haber creado el contorno de la parte de la imagen que deseamos que quede sin fondo, desbloquearemos la capa de la imagen y a la silueta creada con la pluma le pondremos cualquier color de relleno. Seleccionando tanto la imagen y el contorno al mismo tiempo, nos iremos al menú Objeto, Máscara de recorte, Crear. Ya para pulir el resultado vamos al menú Efecto, Estilizar, Desvanecer y podemos ajustar la cantidad de desvanecido como queramos. Para ceñir el texto con la imagen seleccionada nos vamos al menú objeto, ceñir texto, crear. Tomamos la herramienta de texto y arrastrándola creamos una caja de texto sobre la imagen. Cabe resaltar que en las últimas versiones de Illustrator se inserta texto de prueba automáticamente al crear una caja de texto. Si la caja de texto no se ciña el contorno de la imagen le damos clic derecho. Organizar, Enviar detrás. Finalmente, si queremos ajustar el espacio de ceñir texto, nos vamos al menú Objeto, Ceñir texto, Opciones de ceñir texto, donde podemos ajustarlo a nuestro gusto.